Personas personas que, quieren que quieren aportar un granito de arena para cambiar arena esta para sociedad. Cambiar, cambiar sociedad. Escucha, esto, yo. Escucha esto, no queremos Escucha. derrocar la autoridad. Necesitamos empoderamiento ciudadano. Necesitamos paz. Necesitamos paz. Y hacer crecer nuestra conciencia universal. Ah. Miembro de la nación global. Aquel que promueve el respeto y la armonía. Parte del buen diálogo, el buen debate. Poco a poco organizando la utopía. Conciencia de unidad, fraternidad universal Confianza mutua, miembro de la nación global yeah. Todos tenemos dones y talentos Más estable, queremos. Ancianos sonriendo, queremos. No más armas, no más guerra, queremos. Más armonía aquí en la tierra, queremos. Un mundo sin violencia. y Vamos como hermanos compartiendo la tierra dándonos la mano porque para eso estamos juntos aquí para cooperar para adelante seguir si tienes un sueño en potencia por qué no compartirlo todos los días con la gente que te rodea para que seas más feliz <risa> hazlo para que veas todos tenemos dones y talentos todos tenemos dones y talentos todos tenemos dones y talentos vamos una mejor sociedad usando